...entrevistamos a Carlos Pacheco... ...todo un artista... ...y que bueno pues ha hecho muchas historias... ...enfrentadillo con sus dibujos... ...y estamos en la Semana Internacional de Cine Fantástico... ...de la Costa del Sol, Estepona... ...que ha sido el que ha impulsado todo esto... ...hace ya muchos años y hace 21 años... ...y que bueno pues trae a los grandes... ...y tenemos el honor de entrevistarlo... ...como es a Carlos, todo este artista... ...que nos trae a los superhéroes... ...tú también eres un superhéroe... ¿eh? ...porque la, nos llega, nos llega adentro... ¿no? ...toda esta magia... ¿Qué tal, Carmen? muy bien, Pues encantado de estar aquí en, en Puerto Banús, en Málaga, en Marbella, que es uh, la tierra que, de donde yo soy vecino. Y, y es un placer absoluto estar de nuevo un año más con, colaborando con el Festival de, de la Costa del Sol, el cine fantástico de la Costa del Sol. Y muy orgulloso de que en este, de que en este año pues el festival haya considerado otorgarme el, el premio que lleva el nombre de mi gran amigo y que nos falta un año más Alfonso Aspiri. ¿Tú te representas con alguno de, esos, de esas viñetas, alguno de esos personajes? No, yo no me represento, eso es mi trabajo, es, mi, es lo que yo hago y, y hombre, es cierto que, um, que precisamente mi trabajo es representarlo como seres eh, humanos y eh, a pesar de esas habilidades y esos poderes que los ubican como, como dioses, eh, son seres humanos y mi, trabajo, y mi trabajo precisamente es mostrarlo como tales. Eso implica que hay facetas de tu personalidad que, transmiten, que transmites en ellos, pero eso no quiere decir que, que, uh, que uno se, se proyecte en esos personajes, ni que uh, ellos tienen cosas de mí, pero yo tengo pocas cosas de ellos. ¿Qué te inspira para crear eso? Pues eh, la inspiración es, básicamente no existe porque um, tenemos uh, son trabajos en cadena, son trabajos que um, uh, alguien está esperando, el rotulista, la imprenta están esperando que yo termine mi trabajo para, para empezar el suyo. Por lo tanto es que tenemos unos tiempos muy marcados, unos tiempos muy medidos, vamos siempre con, con la prisa... Eh, siguiéndonos los talones y, y precisamente de lo que se trata... ...es de hacer las cosas lo antes posible... ...porque la editorial requiere la, la entrega... ...eso quiere decir que si quieres hacer un trabajo serio... ...un trabajo pensado y cuidado... ...tienes que darle más horas de las que tendrías que aportarle... ...en un trabajo uh, considerado normal ¿no?... ...nuestro trabajo no excede de las... Uh, ...no baja de las de las doce horas, ¿no?, diarias, ¿no?... ...entonces eh, el tema de inspiración, o sea, esa idea del de artista que se pone a pensar... ...que va a hacer, básicamente no existe, te pones delante de la, de la página cuando te levantas... ...y cuando te pones a trabajar y lees y confías en tu instinto, en los años de profesión... En, ...en todo lo que has aprendido como aficionado... ...para que el trabajo salga lo mejor posible. Claro. ¿Recuerdas tu primer boceto? Sí, claro, claro... ...recuerdo el primer, el primer trabajo profesional, por supuesto... ...lo que no recuerdo fue mi primer dibujo como aficionado... Porque, ...al dibujo, quiero decir... ...porque yo desde que tenía uso de... ...bueno, uso no, desde mucho antes... ...tengo fotos con un, apenas eh, dos años y apenas sabía leer y me leían los, los oh, cómics, los tebeos, como le decíamos, ¿no? mi, mi madre me lo leía y yo me lo aprendía de memoria y después imitaba como si lo leyese, ¿no? me sabía los diálogos de memoria y, uh, y, el, y hay fotografías mías siendo muy, muy, muy pequeño con dibujos detrás, ¿no? con dibujos, con, con rayas, con, con, el, con ese deseo de querer plasmar cosas, así que no lo recuerdo, tengo constancia, tengo constancia de, ver, de tener esas edades y, y realizarlo, pero el recuerdo se me va en la noche de los tiempos, ya es demasiado, son demasiados años ya en este mundo como para recordar cuando dibujé por primera vez. ¿no? ¿Qué leía en esa etapa de tu vida tan pequeña? Eh, ¿qué, ¿Qué solía leer cómics de, de humor, de superhéroes siempre, acción? Eh, cuando... De la época en la que yo te hablo, cuando, cuando yo era un crío, con cuatro o tres años, cuando empecé a leer, todavía no habían llegado los superhéroes a España. Le quedaban los superhéroes Marvel diez años para llegar y los superhéroes de fe fueron cortados por, el, por la ley uh, de, de aquel entonces. Y uh, tardaron como diez años. En aquellos tiempos Bruguera era la que dominaba el mundo, Mortadelo y Filemón. ...y me, me, claro, el humor y me, y me fascinaban las adaptaciones de obras literarias... ...todas las de Clarme, Julio Verne, Salgar Stevenson... ...todo ese tipo de, de libros que traían una página de historieta ...y tres páginas de literatura, yo los devoraba con total fricción, me fascinaban. el tema de la sociedad, no? ¿Has hecho, tienes pensamiento, no? De hacer unas viñetas o algo con los políticos, o sea, la etapa social de la vida y tal que yo creo que hay para mucho. Hombre, eh, precisamente lo que nosotros hacemos siempre es una metáfora de la realidad en la que nos movemos, ¿no? O sea, no hace falta que salgan los políticos en una historieta como para que para mostrar lo que estamos, o sea, tra, lo que nos ocurre. Trabajamos con metáforas y ...y precisamente lo que hacemos es estar siempre pendientes de esos cambios sociales... ...de lo que ocurre para ofrecer nuestra imagen crítica, nuestra visión crítica... ...de, de todos esos acontecimientos, como te digo, no, si, eso siempre está presente... ...eso lo tenemos muy claro, que precisamente la vigencia de nuestro trabajo... ...estriba en el hecho de estar conectado, de, esta, de que ese trabajo esté conectado... ...con la con la realidad en la que, en la que el autor vive". Lo que es también ahora tecnologías, ¿no? Yo creo que también ha influido también en lo que es el dibujo y en todo, ¿no? En la vida. ¿Cómo, cómo... Claro, claro, pues la tecnología está presente. Es, es, los cambios en los últimos 20 años han sido espectaculares. Hemos pasado de trabajar de una manera no ya tradicional, sino que era la única que había, utilizando medios físicos, papel, lápices, tinta, a todo. ...tener unas herramientas uh, uh, informáticas... Que, ...que te aceleran el trabajo de una manera brutal... ...que uh, eres capaz de dibujar sin ese soporte físico... ...pero no solamente en eso... ...sino también en la manera de trabajar con las editoriales... ¿no? Desde, hace, uh, ...desde antes del 2000 donde había que trabajar con... ...con FedEx, con empresas que enviaban el trabajo desde aquí... ...para que estuviesen 24 horas allí... A, ...ahora mismo que en la que trabajamos a, al segundo ¿no?... ...escaneas o tienes ya el archivo... Uh, ...el TIF preparado y le das a un botón... ...y en un segundo está en el otro lado del mundo ¿no?... ...esos cambios han sido... ...yo los he ido viviendo día a día... ...como todo ha ido cambiando cada vez más progresivamente... ...hasta el, el momento en el, que, en el que estamos ¿no? en San Roque no es sí, aquí sí. de la tierra aquí cercada en San sí, Roque sí, no Sí, yo soy, yo soy del último pueblo de la provincia de, de Cádiz eh, lindando con málaga y siempre hemos sido a pesar de nuestra oficialidad gaditana en mi tierra siempre hemos sido más, más de estas más de esta zona del litoral más de este ...de este mar que nos baña y hemos sido muy parecidos... ...o sea a mí, sé lo que es una moraga, sé lo que es una biznaga, ...sé lo que es un espeto, a mí esas cosas no me no me suenan a otro idioma. Bueno, <risa> la verdad que eres nuestro Superman de aquí... ...de la nuestra, de la tierra aquí cercana nuestro Superman... ...que tantas viñetas he hecho de tanto... ...algún personaje que tengas como reto hacer... Eh... Pues, eh, hombre, durante, después de todos estos años he tocado la gran mayoría de, de personajes, pero sí me gustaría volver a algunos que ya he tocado, eh, tratarlos de manera distinta. Siempre siempre uno le queda esa ilusión por volver, por, por volver al lugar del crimen, e intentar deshacer las pruebas de lo mal hecho que uno considera que lo podía haber hecho en otra época, e intentar mejorar, intentar hacer las cosas siempre un poco mejor. Está preparada aquí una mesa que sí que parece un, bo, un boceto de un bodegón bo de, de gastronomía. Bo de no sé esto, yo puedo imaginar que seguro Humberto ya ha pensado que también le gusta dibujar, de hacer ah, alguna bueno. caricatura aquí como carpanta o algo así comiéndose lanzándose. Sí, a yo, lo, yo lo llamaría, bueno, lo clásico es llamarlo naturaleza muerta, pero yo lo llamaría naturaleza a punto de ser devorada. <risa> muy bueno, muy bueno, <risa> así, ¿no? Gracias, a Carlos, vosotros, por atendernos. Por Enhorabuena por tu Muchas trabajo gracias. y que siga recopilando éxitos como hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. En el caucho de Banu solamente vamos a tener rueda de prensa para el Festival de Cine Fantástico de Estepón, la Costa del Sol, porque eso también es un festival gastronómico el que Humberto ha preparado para esta ocasión y que se presenta en primicia, hoy por primera vez a los medios de comunicación. Vamos a ver un poquito cómo han sido estos bocetos, porque los sabores, me decían Humberto, que son los mismos, pero sí que varía mucho la presencia. Presentación Humberto y Noelia también Porque ella también con sus diseños También ha ayudado a diseñar Estos bonitos y exquisitos platos Muy buenas tardes a los dos Buenas tardes, Elenita. Muy bien, aquí está todo con lo que es decoración Eres una experta y también has ha ayudado ¿no? en este... Un poquito, un poquito Pero realmente lo que han ejecutado son ellos Los chicos de la cocina están ahí a full, full, full Me encanta, la verdad que yo hoy estoy de, de crítica ...de crítica productiva. ¿Cómo le han consistido estos cambios, Humberto? Hola, ¿cómo estás, Elenita? Como siempre, muchísimas gracias por estar en esta 21 edición de la Semana del Cine Fantástico... ...aquí en la Costa del Sol, ¿no? Bienvenido a todos también, aquí a mi restaurante y al cierre de la semana. ¿Cómo estás? ...de estar aquí una vez más porque hoy celebramos como dos festivales... ...que es el Festival de Cine y el Festival Gastronómico. Gastronómico, ¿no? De verdad. Eh, sí, hemos contratado un chef, un superchef que me encanta... ...que es Nico eh, García... ...y me ha parecido que, eh, oportuno eh, mezclar ambas cosas... ...tanto la, el cierre de la semana... Como el festival gastronómico que estamos haciendo con el cambio de imagen en los platos del gaucho, también. Es, una, es una, algo muy, muy bonito y, y algo artístico también que hoy tenemos un invitado muy especial, que es este gran dibujante y gran artista Carlos, pero que a ti también se te da muy bien, ¿verdad Noelia? Se le da muy bien. Muy bien. Igual lo hacemos o invertimos los papeles y eres tú el que dibuja a Carlos dándose un manjar, no así en plan caricatura. ¿no? Bueno, vos sabés que el amor que yo tengo desde chico por los cómics, es lo que me ha traído hasta acá, ¿no? haberlo conocido Julio y que, y que se haga la proposición de cada año cerrar la semana acá con una rueda de prensa y una cena. Pues para mí es un lujo, es un honor y es algo realmente que uno pasan una sola vez en la vida y a mí me vienen pasando casi cinco. Esto tendrás tú de tu marido un montón y de cómics, ¿no? Que también coleccionáis, ¿no? Sí, le he comprado cuadernos para que no estén las hojas por ahí sueltas porque hay, si no las tenemos que ir coleccionando. La verdad que es muy bonito, muy bonito. Y además que colecciona autógrafos de todos los artistas. Eh, bonito. Tenemos que hacer una decoración especial en casa. Es una afición, es una, sí, afición. una afición. Este año la temática era el exorcista y todo así como de terror y tal. ¿Os gusta el cine Todavía de terror? me acuerdo Linda Blair cuando daba vuelta a la cabeza, ¿te acuerdas? Tremenda, linda Blair, linda Blair. Eh, ¿sí? que, que, pero yo creo que en esa época se la curraban más con el maquillaje, ahora todo es digital y todo. Eh, en esa época se la curraban, ¿eh? Linda Blair, te mando un beso, te queremos. A ver si algún día la traemos, ¿no? Bueno, de terror no me gustan. Chucky es la última que he visto cuando era chica. <risa> Después tengo pesadilla ¿no? Él le gusta los monstruos. Y a mi mamá. Bueno, si queréis mencionar los platos que tenemos en la mesa. Ahora te cuento, mira, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, lo que va a ser el nuevo eh, pollo, eh, pollo digo pulpo a la gallega. Es una pasada. No sé si le está haciendo un acercamiento. mira esa, Es una maravilla, mira pues así se va a servir el plato eh, del pulpo ahora estos son los gambones a la plancha con su ensalada con su, con su salsa de pimiento pitillo y su limón a la plancha la caprese que está allá la primera que tuve en color rojo con, con bolitas de caprese y, y tomates cherry con un micro eh, mezclum eh, allá atrás estás viendo el salmón el tartar de salmón con aguacate y la ensalada César, que está de verdad de una pasada. Estamos muy, muy contentos con los cambios, todavía quedan tres o cuatro platos que, que tienen que salir y estoy sumamente feliz, de verdad, de verdad, de verdad, no solo con el evento, con el cierre este, sino que estoy muy feliz con los cambios que estamos realizando. Y se vienen muchas novedades, no lo quiero decir, pero se vienen sí, muchas. Te voy a llamar para contarlo en privado. Eh, te voy a ir a golpear la puerta de tu casa, viví enfrente. Sí, Muchas gracias, amor. Gracias a ti, mi amor. A ti.